Familia, faltan dos semanas justas para la Titan Desert Saudi Arabia. Vamos a estar a 45 grados a la sombra. Estos día ya hemos estado viendo todos los stories de Horacio, que nos está esperando ahí allanando el terreno, pero las vamos a pasar más putas que caen. Así que hoy nos vamos a hacer una cosa que normalmente nos enseñamos, pero que es lo más importante para montar en bici, para correr, para hacer cualquier deporte que requiera esfuerzo. La pregunta es, ¿se puede morir haciendo deporte? Pues desgraciadamente sí, normalmente siempre pensamos en que hacer deporte es hacer salud, estar mejor, afinar, encontrarse mejor, ser más feliz, pero hay una cosa básica que hay que hacer sí o sí. Que es una prueba de esfuerzo para no palmar por lo típico. Cada vez hay más noticias de muere haciendo un Ironman, muere haciendo un maratón, muere nadando, muere no sé qué. Entonces, para evitar todo esto tan sencillo, ¿cómo hacer una prueba de esfuerzo? Normalmente nos pedimos ayuda a la hora de compartir el vídeo, pero hoy sí. Por favor, los que tengáis Twitter, Facebook, Instagram, Tinder, YouPorn, lo que haga falta, todos a compartir. Que una cosa tan sencilla como una prueba de esfuerzo nos puede salvar a todos la vida. ¡Vamos para allá! ¿O no es la celulita. Así es. ¿Y no tendríamos que hacerle una prueba de esfuerzo a este pelito? ¿O, o es para ser más aerodinámico? Una prueba de tijera. <risa> ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos estas piernas! ¡Vamos estas piernas! ¡Me va a matar! Ahí está. Listo, Yo he estudiado, ¿eh? ¿Sí? Me han dicho que había pruebas digo, pues voy, voy a estudiar, pero voy a prepararme. Que estés preparado y listo. No, vaya a ser que suspendamos. Doctora, ya sé que suena muy drástico, pero ¿se puede morir haciendo deporte? Hombre, por poder sí. No suele ser lo habitual, por suerte. Pero por poder sí, entonces hacemos pruebas para intentar minimizar el riesgo. O sea, evitarlo es tan sencillo como decir, hostia, hay una serie de cosas como una prueba de esfuerzo que, que sí o sí habría que hacer una vez al año para ir bien. Lo recomendable es hacer una cada año o cada dos años. Más allá de esto, si estamos bien, si el corazón nos va bien, si no hay ningún problema, lo que vamos a hacer hoy de la prueba de deporte ¿sirve para algo más? Hay como, como dos componentes, lo que miramos la parte médica es cómo funciona, cómo se adapta el corazón al incremento de la intensidad del esfuerzo, a tu actividad física, vas todo el rato monitorizado y vamos viendo la parte eléctrica del corazón, es un electrocardiograma continuo durante toda la prueba, vale. ¿vale? y luego hay otra parte, hay la parte del analizador de gases, que aquí nos dará un, unas, unos parámetros que nos sirve para ver tus capacidades, ¿vale? Según las cuales el entrenador te hará todo un planning de fases de entrenamiento a lo largo de la temporada según tus objetivos. Bueno, te voy a cambiar? cambiar. ¿Qué te parece que ya ve? esto es como Superman? Yo me meto en una cabina telefónica, <risa> pantalón abajo, y ya está todo listo. Eh, cambiándonos, a ver cómo va ahora la prueba. Pero, por cierto, Luquita, que ¿cómo está quedando documentado el otro de ¿Guapo o re guapo? Guapo, re guapo. Mira, miércoles de la semana que viene, día 22, 6 de la tarde, youtube.com barra Valentín San Juan, que es el otro canal, ya os podéis ir suscribiendo. Eh, pedazo de estreno. Os enseño unas imágenes mientras me voy cambiando, que a ver si enseñaremos aquí el colgajo. Y liken, al videaken, se sí. Conectado. ¡Listo! Mm -hmm. Pues lo que quería yo, que claro. así parece más de la NASA. <risa> Vamos en cinta. 6 kilómetros. Muy bien. Empezamos. 6 kilómetros hora. Calentamiento. 3 minutos. Estamos viendo toda su adaptación cardiológica, y aquí vemos principalmente todo el intercambio gaseoso. Venga, subimos, aumentamos velocidad. Venga, está todavía haciendo un trabajo aeróbico con consumo de oxígeno. La respuesta eléctrica del corazón está siendo normal. Se incrementa la intensidad del esfuerzo, está entrando ya en aeróbica más intensiva empezará a acercar al umbral anaeróbico ahí hemos dejado de consumir principalmente grasas para centrarnos solo en el consumo de hidratos de carbono de momento está haciendo con oxígeno y luego será sin oxígeno de manera anaeróbica 19 sí, sí, kilómetros Con muy buen consumo de oxígeno. Y me callaré cuando. ¡Me va a matar! ¡No! A ver, esta ¿Lo has hecho bien o qué? Muy bien. muy bien. Lo has hecho muy bien. Este es el resumen de, de tu prueba, una vez analizada. No he visto ninguna alteración, tienes una muy buena adaptación cardiovascular, ha ido subiendo tu, tu frecuencia cardíaca de manera lenta, progresiva y la recuperación cardíaca ha sido rápida. A los dos minutos ya estabas a 137, es decir, en dos minutos has pasado del 192 a 137. Muy bien. Respuesta de frecuencia de tensión ha sido muy buena y la prueba ha sido negativa para cualquier sufrimiento, cualquier isquemia o arritmia cardíaca, al menos hasta 192, que es lo que hemos valorado. ¿vale? Analizando los datos, observo que tu, que tu nivel aeróbico empieza a 120 y llevabas 10 de velocidad de kilómetros hora. ¿vale? y el anaeróbico está a 164 y a una velocidad de 15, ¿vale? Como no observo ninguna alteración y todos los datos me salen correctos, damos el apto. Una prueba muy, muy, muy similar a la del año pasado, por tanto, estos valores tan buenos Mantenerlos cuesta. O sea, bueno, que, y, y, y pensando que nos se quedan aún delicito. dos tres semanitas de pretemporada. Sí, que se acaba de pulir. Se acaba esto nos hace pulir. ser optimistas. Sí, muy optimistas. Vamos sí. a hacer un buen año entonces, doctora. Bueno, excelente. Muy bueno. 2020 va a ser un muy buen año. Vamos, pues señores, ya lo sabéis, de ¿eh? todo el mundo, hostia, para eh, evitar cualquier problema mayor es prueba de esfuerzo. Pero no solo eso, sino en positivo, para mejorar, para ver cómo estamos y para pulir todo eso y apretar al máximo con el machete entre los dientes. Prueba de esfuerzo. Haremos eso. una cosa. Cuando llevemos media temporada o así, vuelvo para acá y me Lo dice a ver cómo hemos ver. ido. Sí, porque seguro que habrás mejorado. ¿Hecho? Y esto quedará aquí reflejado. Perfecto. ¿Vale? Venga, familia, like en el like like vídeo. Ay, acordaos, semana que viene, miércoles 6 de la tarde, estreno del documental de ultraman que va a quedar fino, fino.